Hola. ¡Hola! Bienvenidos a nuestras clases del siglo XXI de Matemática 2.0 Porque la era Tony Stark está aquí, pero en versión chilena Les presentamos las nuevas clases vía Classroom Queremos seguir ayudándolos en sus estudios Ahora que todos nos cuidamos en casa, las nuevas tecnologías son nuestras aliadas Por esto te invitamos a ser parte de la nueva era Porque tú puedes ser el próximo Iron Man ¿Por eso? ¡Lean! Inventen Jueguen Pero también estudien Porque todo lo que hagan hoy servirá para el mañana Los mejores descubrimientos e inventos salen en momentos inesperados Queremos superar esta etapa de la mejor forma posible Estamos en Chile Somos más resistentes que los Nokias antiguos Más fuertes que Hulk ah. Más luchadores que John Cena. Un coronavirus no nos va a ganar Solo debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Después de una partida de Fortnite o de Anuela Turca, nada te detiene para alimentar tu cerebro. Estaremos esperando para ayudarte como ya. La mejor parte es que puedes usar tu celular. En resumen, acá los estaremos ayudando con sus estudios. Esperamos volver pronto a clases presenciales. Un gran abrazo a sus familias, esperamos que estén muy bien y bienvenidos a Classroom 2020.